No importa qué sea lo que te está quejando en este momento. Lo más probable es que tengas una situación de dolor o algo que no camina como quisieras en tu vida. Es una alta probabilidad de que sea así porque normalmente para todos nosotros como seres humanos en nuestra realidad o en nuestra cotidianidad existen cosas que quisiéramos que estén mejor. Existen cosas que están en cierto desorden. Existen elementos o áreas que vemos en cierto caos. Puede ser una situación de salud, emocional, mental, físico. Puede ser una relación, puede ser el aspecto laboral. De todas las áreas que componen nuestra vida, en una o en varias podemos encontrar algo que queremos que esté mejor, que queremos que esté mejorando o progresando. Esas situaciones están en cierto caos. Bien, quiero que miren este árbol y en general la situación del paisaje que me rodea. Desde cierta perspectiva podríamos decir que estos árboles que se han quedado sin hojas están en un momento de caos, están en desorden, han perdido lo que les da la apariencia de vitalidad. De hecho, miren sus hojas sobre el suelo, caídas. Entonces, si hacemos un paralelo, es una reflexión que ya hemos compartido en otros momentos, si hacemos ese paralelo de lo que pasa con estos árboles a lo que pasa con nuestra vida en esas áreas en las que tenemos dolencia o que nos aquejan, estaríamos hablando de eso, de que en esas áreas hay un decaimiento, tal como en estos árboles, pues se cayeron sus hojas, quedaron pelados en la mera estructura, nada más se ve su estructura, pareciera que están tristes, pareciera que han muerto. Sin embargo, ya viéndolo objetivamente, lo que está pasando con los árboles no es ni que han muerto, ni que están enfermos y tampoco están en caos. Simplemente están en una etapa de su proceso de existencia. Están en una etapa que corresponde a que climatológicamente estamos en la estación de invierno y el invierno hace que sus hojas caigan. Pero cuando se aproxima la primavera, van a volver a... Florecer, reverdecer y en dado caso dar frutos. Quiere decir que esto es temporal y corresponde a parte de su ciclo natural. Pero ¿por qué nosotros podemos comprender eso? ¿Por qué podemos ver los árboles y no decir, oh, qué caos el que hay en esos árboles? ¿Qué caos y qué desorden el que hay porque han perdido sus hojas? ¿Qué tristes se ven o qué muertos están? ¿Por qué no lo juzgamos así? Porque tenemos un conocimiento. El conocimiento de el orden general, el orden mayor dentro del cual funcionan los árboles según las estaciones. Si alguien desconoce el tema de las estaciones y cómo funcionan los árboles, tal vez en un momento vino a este parque, a este lugar y los vio florecidos y luego vuelve a un momento como estos donde están sin hojas y puede decir ¿qué ha pasado aquí? Es un caos, es, un, es terrible cómo se ve. Pero alguien que tiene el conocimiento no lo va a decir así, porque ya lo dijimos, comprende el ciclo que tienen naturalmente los árboles. Entonces, este pequeño momento de caos, de haber perdido sus hojas, simplemente corresponde a un orden mayor, el orden mayor de los ciclos del árbol. De esa misma manera funciona el universo total. Es decir, la explosión de una estrella en primera instancia se ve como un caos, pero desde un orden mayor, desde el conocimiento de sus procesos y de sus dinámicas o de sus lógicas, sabemos que esa explosión de la estrella se va a convertir en una nebulosa que puede ser una próxima galaxia o un sistema solar. Es decir, allí, en ese caos, aparecerá un nuevo orden, que son nuevos planetas o nuevos soles o nuevas estrellas. Pero en primera instancia aparece un caos desde el desconocimiento del proceso mayor, entonces, reitero, en la naturaleza, en la existencia, existen procesos de caos que vistos desde el orden superior no son caos. Pongámoslo desde otra perspectiva. Imagínate que tú estás de la mano con un ser querido, alguien a quien aprecias mucho. Y en un determinado momento, por el camino donde van, hay, una, hay un precipicio, hay un abismo y ese ser querido cae por allí. Podríamos decir que ese es un momento de caos y dado un tiempo después tú también caes y más personas que venían al lado también comienzan a caer. Imagínate esa escena y cómo van cayendo todos y cómo se puede interpretar como un caos. Pues bien, vamos a llevarlo a que ese acto de esas caídas tuya y de las personas que están a tu alrededor corresponde a, lo, a nuestras células de la piel, nuestras células cutáneas, en el momento en que estamos de, eh, descascarando, como decimos, o, o sencillamente cuando la piel se nos está cayendo, por ejemplo, después de una temporada de, de sol, cada célula, están las células unas con otras y algunas células empiezan a caer. Entonces, si nos vamos a la, a la perspectiva, al zoom, como si nosotros fuéramos esas células y, y están ocurriendo esas caídas, podríamos pensar que es un caos. Pero en, hay un orden superior. Desde la perspectiva de nosotros, el cuerpo entero, no es un caos, es un cambio de piel. De hecho, hay momentos en los que se ve más aparatoso el cambio de piel, pero la realidad es que, periódicamente, aunque no lo notemos, estamos cambiando de piel. Mucho del polvo que barres o recoges en tu casa son células muertas. Células muertas desde tu piel, que ha caído, dándole lugar a unas nuevas. En un momento podría verse como un caos, pero corresponden a un orden mayor. Esa es la dinámica de la naturaleza, el universo, lo que se llama entropía y sintropía. Muchos desde cierta perspectiva dicen, es que el universo está en constante búsqueda del caos, va hacia la muerte, va hacia la destrucción. Pero no, en realidad el universo, los movimientos que va teniendo van hacia configurar la existencia armónica. Y muchos de los cambios que efectúa es para poder producir el equilibrio sobre el cual la existencia se va a dar y se va a sostener. El punto es que logremos tener el punto de vista o el nivel desde el cual logramos comprender el orden superior. Porque mientras no veamos el orden superior, nos quedamos con la visión del caos. Entonces, ahora traigámoslo a ejemplos en nuestra vida. ¿Te ha ocurrido el momento de caos de terminar una relación? Es un momento de caos, es un momento de dolor, es un momento de aflicción, y que después se haya convertido en una bendición, en algo que agradeciste, en algo que le hallaste el sentido, fue algo que se fue para que llegara algo mejor, fue algo que terminó para que aprendieras algo, fue algo que te trajo otros beneficios. Pero también puede ocurrir en el caso de los trabajos. ¿Recuerdas un trabajo que perdiste y fue un momento de caos y luego llegó algo mejor? El emprendimiento que iniciaste, el trabajo que comenzaste a hacer con la familia, etcétera. Te sacaron de un lugar, tuviste que dejar tu barrio, tu casa, tu ciudad y luego te diste cuenta de lo bueno que fue conocer otra, etc. Muchos ejemplos pueden haber del momento de caos que luego toma un sentido porque llegamos a comprender el orden superior al cual estaba conectado. Luego, el dolor, el sufrimiento ligado a un momento de caos va a durar según nosotros tardemos en adquirir la visión del orden superior. Entonces, lo que te está quejando en este momento probablemente hace parte de un orden superior y estás buscando ese nivel de comprensión para que pueda subsanarse. Puedes recordar también muchos momentos en tu vida en los que ante un momento de caos, un instante de dolor, pensaste hasta acá llegó todo, ya, mi vida se terminó, esto, o sea, yo no puedo más, no sé qué hacer. Y crees que la cabeza se te estalla, pero tal vez de eso han pasado dos, tres, cuatro, cinco, 20 años, y significa que sí lograste seguir adelante, porque lograste desde ese caos encontrar un nuevo orden. ¿Qué significa esto? Que nuestra historia como humanidad se ha escrito a base del círculo o del ciclo cambiante del constante movimiento entre momentos de caos que llegan al orden, y un orden que vuelve a llegar al caos. Y esta situación a través de la cual se escribe nuestra historia tiene mucho que ver con nuestra mente y nuestro corazón. ¿Por qué? Porque en, en términos generales, las comodidades y el orden que nosotros vamos experimentando en la vida es el orden que vamos creando con nuestra mente. Por ejemplo, cuando nacemos, luego nos adaptamos al medio, a, a este medio seco al cual no estábamos adaptados porque estábamos, era, conformados con estar en el vientre en un medio líquido, respirando a través de mamá. Luego salimos a respirar por nosotros, nos adaptamos y comenzamos a crecer. Te adaptas a gatear, a caminar, a correr, etc. Vas creciendo y cada escenario es adaptarse, es crear un orden, un confort. Ya sabes cómo moverte en tu ciudad, ya sabes cómo llegar a tu trabajo, ya sabes cómo manejar las máquinas en tu trabajo. Vas creando un orden. Pero ese orden que mentalmente vamos creando se convierte en nuestra zona de confort, es nuestra comodidad, es lo que ya manejamos, es el orden para nosotros. Que en cualquier momento, de manera inesperada, puede cambiar y enfrentarnos a un momento de caos, como los ejemplos que ya pusimos de tener que cambiar de trabajo, de ciudad, de relación, etc. Ahí es donde necesitamos buscar comprender el orden superior. ¿Qué es entonces el orden superior? La capacidad de ver desde más profundo y desde más arriba, digámoslo así. Esto sería lo que dijo el principito, de que lo esencial es invisible a los ojos y solo el corazón ve lo importante. ¿Qué es lo importante que ve el corazón? El orden superior. Podríamos decir entonces que es el ojo o la visión de padre-madre, es como Dios ve, eso es lo que está en el corazón. El corazón permanece sintonizado al orden superior. De manera que cuando nuestra mente ingresa a un momento de caos, el corazón es capaz de guiarle, de guiarla, de calmarla, de enseñarle cuál es el orden superior, cuál es el sentido detrás del dolor que está sintiendo. Porque esto no depende de las circunstancias exteriores. Fíjate que una ciudad X es la zona segura y de confort para las personas que viven ahí. Pero para un foráneo llegar a esa ciudad por alguna situación extraordinaria tal vez puede significar un momento de caos. Es encontrarse en un sitio que no conoce. Entonces dos personas en una misma calle, la una está en zona de confort y la otra está en, en una zona de aprendizaje y de reto y en un desafío. Porque esta conoce la calle y esta no. Esta lo tiene en orden el por qué está ahí y esta no. Esta está en caos. Pero en la medida que el, la persona que sabe y entiende dónde está, guía al otro, puede irle ayudando a entrar en orden. Eso es lo que pasa constantemente en nuestra vida. La mente crea un orden, crea una zona de confort que luego puede derrumbarse. Pero el corazón siempre sostiene la visión del orden superior. Y esa es la razón por la cual personalmente me he encargado de buscar y difundir todo lo que significa vivir desde el corazón. Porque esa vida desde el corazón es la visión del orden superior que nos ayuda a sufrir menos. Que nos ayuda a ir por la vida con mayor disfrute y solo el sufrimiento necesario. Por eso comprendo dos cosas. Uno, la necesidad o la importancia o el hecho de que el sistema y aquellas fuerzas a las que les interese que el ser humano viva desconectado de su corazón. ¿Por qué se empeñan en que esto no se conozca? Sencillamente porque si el ser humano accede a ese saber y a ese poder, muy fácilmente comienza a resolver situaciones desafiantes y a apropiarse de su vida. Y en segunda instancia, definitivamente, el hecho de por qué tantos momentos en la historia y de tantas maneras se hizo hincapié en que conectemos con el corazón. Es porque, con sinceridad, esta es una fuente de resolución. Es una fuente de crecimiento es un centro de paz, es la memoria del amor. El corazón es el conocedor del orden superior, es una conciencia que nos ayuda a afrontar los momentos de caos para que la mente en ese instante que se desespera porque la situación ha cambiado de manera imprevista. Todo lo que ya conocíamos y teníamos ordenado, el corazón puede guiarle y enseñarle a ver un nuevo orden donde tú puedas seguir creciendo. Esa es la base de nuestra historia esa es otra forma de comprender la importancia de la conexión entre la mente y el corazón. Y es otra forma de invitarnos precisamente a vivir desde acá, desde el ser, desde lo que somos en esencia. Y ya sabes, si a ti te interesa profundizar mucho más en estas dinámicas y poder del corazón, en todo lo que aporta a la mente y a nuestra vida en general, en cómo a profundidad se transforma nuestra experiencia diaria cuando conectamos con esta inteligencia superior, Abajo te dejo un enlace para que contactes conmigo y te enteres de los cursos que tenemos a disposición de manera que eduques tu mente para seguir y escuchar el corazón o para que seas parte del programa que estamos desarrollando en vivo. O sea, un programa ahora actual, el programa VENCER, un programa de todo el año, donde precisamente estamos en el segundo capítulo, en la segunda entrega o paquete que tiene que ver con cómo hemos sido educados para sufrir desde la mente y cómo buscar esa educación que nos permite fluir con la vida. Entonces te dejo el enlace para que contactes conmigo si te interesa profundizar acerca del corazón y invitarte también que si te gustó este video le pongas el like, el like nos ayuda muchísimo, te suscribas, compartas con tu familia si te parece de valor, con tus amigos y si también te nace aportar, apoyar, todo lo que hacemos en el canal de Pensar con el Corazón, le des al botón de gracias. Muchas gracias por tu atención, por tu tiempo aquí. Nos vemos en la próxima.